Laika. Laika Bienvenidos a Laika Universo Peludo Soy Juan Camilo Guerrero Herbegoso Médico veterinario hace cuatro años Para nosotros es muy importante El bienestar de tus mascotas Por eso creamos este espacio en el que aprenderás Métodos de vacunación y desparasitación De tus peluditos ¿Tienes claro todo sobre la vacunación y desparasitación? Quédate y aprende Vacunar y parasitar es muy importante porque podemos prevenir enfermedades infectocontagiosas y parasitarias, y así brindarle a tus peludos una calidad de vida y un bienestar para ellos. Para tus peludos felinos, su esquema de vacunación inicia a los dos meses de edad con la vacuna triple viral felina, esta trae calcivirus, paleocopenia y rinotraqueitis. Luego a los dos meses y medio se coloca leucemia felina. Después, a los 3 meses, se repite nuevamente triple viral felina. Y por último, a los 3 meses y medio, se coloca leucemia felina para finalizar con el cuarto mes, la rabia. A tus peludos caninos, su esquema de vacunación inicia a los 45 días con parvovirus canino. Luego, a los 60 días, se le coloca una dosis de parvovirus canino con triple canino. Esta tiene moquillo, leptospira, hepatitis y tos de perrería. Tienes que tener en cuenta también que a los 75 días se le repite nuevamente la dosis de parvovirus canino con triple canino. Y por último, a los 90 días se le coloca una dosis de rabia. Una de las preguntas muy frecuentes de nuestros clientes es, ¿Doctor, mi mascota va a tener efectos secundarios? Sí, hay efectos tales como fiebre, depresión o alergia en la zona de inyección. Debemos tener en cuenta cuando nos encontramos en un esquema de vacunación, no sacar a nuestras mascotas a la calle porque se pueden contagiar de estas enfermedades. Tampoco debemos manipular otras mascotas porque es una fuente de contaminación. También es muy importante tener un carnet de vacunación al día y llevarlo cada vez que vamos al veterinario para que él te lo certifique y lo firme. La edad es un factor fundamental en nuestros peludos. Cuando son cachorros, son mucho más susceptibles a sufrir de estas enfermedades. Cuando son adultos, la vacunación es anual. Pero recuerda, si no los vacunamos y se encuentran inmunosuprimidos, se pueden enfermar. Lamentablemente, si no vacunamos a nuestras mascotas, pueden fallecer. Por eso, la medicina preventiva es algo muy importante, ya que si vacunamos a nuestras mascotas, podemos evitar que se enfermen o producir sintomatología como vómitos, diarreas, enfermedades dérmicas, enfermedades neurológicas. En Laika encontrarás todos los servicios necesarios que necesita tu mascota para que se sienta bien.